Bien, y en este tercer ejemplo lo que estamos haciendo es almacenar en este caso leer los datos del puerto serie y los almacenamos en un vector en el que luego, bueno, pues esta información podríamos tratarla de forma que podremos incluirla en un bucle o alguna, algún procedimiento adicional. Aquí concretamente lo que estamos haciendo en este ejemplo es leer tres bytes, ¿vale? son tres octetos de, la, de datos que vamos a mandar para codificar el color del led RGB que queremos encender. ¿vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es que el primer elemento de la, del vector que hemos construido es lo que le pasamos al canal D9 que corresponde al rojo, el siguiente corresponde al verde, y el, perdón, al azul, perdón, este de aquí el, el 11 corresponde al verde y el, y el D10 corresponde al azul, vale, bien pues he subido ya el código a la placa y aquí estoy utilizando en este caso una aplicación que se llama Hércules, vale, que bueno pues eh, como veis estoy ya conectado y lo que me va a permitir esta aplicación es mandar esta información aquí en hexadecimal para que veáis cómo funciona, ¿vale? entonces yo simplemente voy a darle a estos tres botones pero vosotros en la cámara cenital, vamos a pasar a la cámara cenital, veréis cómo funciona, ¿vale? pasamos un momento a la cámara cenital vale, mirad, ahí lo tenemos y ahora le voy a mandar al enviar el color rojo ahí lo tenemos, le doy al siguiente comando que sería el verde y el siguiente que sería el azul, ¿vale? puedo volver a mandar el rojo muy bien, pues muchas gracias.